Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy vamos a hacer estas velitas, que seguro que os van a gustar. Son muy fáciles de hacer, simplemente vamos a utilizar agua caliente. Bien, para empezar vamos a utilizar una olla, una cocinilla para calentar el agua, un rodillo, unas velas largas y una bandeja. Comenzaremos por echar agua en la olla y calentarla. Vamos a necesitar que llegue a unos 50 grados de temperatura. Voy a echar agua hasta arriba en la, en la olla para que nos cubra toda la bandeja. Y bueno, ahora esperar a que esté el, el agua lista. Bien, ya la hemos calentado. Está un poco más de 50 grados, pero bueno, esperaremos a que enfríe un poco. Así vertemos todo el agua. y separamos la cocina. Ahora vamos a poner dos velas de las largas, aunque recomiendo para empezar a hacerlo con una sola vela y las, las dejamos en el agua que floten. Vamos a ir eh, cada poco tiempo, cada si podéis cada dos minutos o menos, dándoles la vuelta para que cojan color por toda eh, la superficie. Ahí están esperando a que vaya cogiendo el calor. Int si vais a utilizar dos velas, intentad que no, que no se, se os junten, eh, porque se quedarían pegadas por culpa del calor le dais vueltas van enfriando poco a poco la, el agua y, y manteniendo el calor de las velas ahora que ya está maleable ya veis como podéis manejarla fácilmente ponemos la vela y con el rodillo vamos a pasarlo por encima desde la parte de abajo la parte inferior de la vela hacia arriba Eh, intentar no, no presionar mucho porque está muy muy blandita y podrías apretar de más y romper así la, lo que es la vela ya casi está Vamos a llegar al final, voy a tirar un poquito de la mecha que se me ha colado un poco hacia adentro. y ya estaría aplastada esta, esta vela. Ahora simplemente vamos a ir retorciéndola poquito a poco. Sí, ya os digo, tiene que ser poco a poco, ¿eh? no, no seáis rápidos en este paso. Y a, a continuación vamos a sumergirla en agua fría. Tengo aquí al lado un recipiente con agua fría, después lo mostraré. Y así se nos enfría rápidamente nuestra vela. Aquí está ya una hecha. Y ahora vamos con la segunda. Ya veis que es, eh, que es totalmente maleable y otra vez cogemos el rodillo, dejando como un centímetro desde la base de la vela, empezamos a pasar el rodillo por encima. Esta eh, he ejercido menos presión que en la vela anterior, con lo que va a quedar un poquito más corta. Vuelvo a tirar de la mecha. Y termino de pasar el rodillo. Separamos de la mesa y ya veis cómo ha quedado plana. Y ahora, como la vela anterior, vamos a darle, un, a girarla un poco para darle la forma. Y la sumergimos en agua este es, este es el recipiente que utilizo Para agua fría Y bien, ya tenemos nuestra segunda velita Torneada Muchas gracias por verme, eh, si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle un like o suscribiros si, no, si aún no lo habéis hecho, y espero que me sigáis viendo en los próximos vídeos. Muchas gracias.